Estimados estudiantes bienvenidos vamos a hacer la revisión de eh, la unidad 2 la fisiocracia dentro de la revisión de lo que es la historia del pensamiento económico la fisiocracia o fi fisiocratismo fue una escuela de pensamiento económico del siglo 18 y cuyos principales autores fundadores conocidos por algunos es François Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot. esta escuela aparece sobre todo en Francia ¿no? Eh, afirmaba eh, o quienes eh, contribuyeron a, a la formación del, del, de la fisiocracia afirmaban la existencia de una ley natural por lo cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno ustedes pueden darse cuenta de una primera diferencia respecto al mercantilismo ¿no? aquí estamos hablando de ojalá en la medida de lo posible sin ninguna intervención por parte del gobierno la doctrina principal de la escuela fisiócrata queda resumida en la expresión la cefa c la sepa hacer, dejar hacer dejar pasar esa es una ley natural ese es un principio natural mediante el cual no es necesaria la intervención por parte del estado el origen del término fisiocracia proviene del griego de las voces griegas que quieren decir gobierno de la naturaleza el poder que tiene la parte física de un, de un, de un estado al considerar los fisiócratas que las leyes eh, humanas debían estar en armonía con las, ley, las leyes de la naturaleza se relaciona con la idea de que solo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción surgiendo así un excedente económico aquí también hago un paréntesis muy breve tengan en cuenta que la escuela fisiócrata eh, asegura asume que el sector primario relacionado directamente con la tierra es aquel que posibilita obtener un excedente económico ¿no? eh, a diferencia de la escuela mercantilista que habíamos visto aquí estamos viendo que es la agricultura es el sector primario es la tierra la que posibilita un excedente no a diferencia de lo que es el comercio los fisiócratas eh, calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio donde la producción solo sería suficiente para reponer los insumos utilizados la manufactura o el comercio los consideran eh, actividades estériles, ¿no? Simplemente son actividades que ayudan a distribuir la producción de, del sector primario, de la agricultura eh, desarrollada, eh, obtenida a través de la agricultura. Entonces, eh, esta también es una diferencia importante respecto de otras escuelas. Eh, y en función de ello como la tierra es el único bien que puede producir un excedente eh, estaban a favor de la creación de impuestos únicos sobre la tierra y sugerían la anulación de todos los establecidos por los mercantilistas ¿no? eh, esas regulaciones de peajes, impuestos, controles eh, ojalá puedan desaparecer y se cobre un único impuesto al, al recurso que realmente produce un excedente económico que es la tierra la tendencia general de los fisiócratas es el libre cambio eh, la tarea general del economista se reduce a descubrir el juego de las leyes naturales la intervención del estado por lo tanto se considera inútil pues no haría otra cosa que interferir en ese orden esencial ¿Qué antecedentes históricos de la escuela fisiócrata existieron pues la escuela fisiócrata no es más que una reacción al mercantilismo y a los rezagos feudales eh, los fisiócratas asumieron que dada su observación de los mercados la manufactura era una actividad estéril ya que no se veía un gran avance de, en este sector no es un error simplemente es una concepción propia de esos años no había una plena, un pleno desarrollo de la manufactura por lo tanto se consideraba una actividad estéril ¿no? obviamente esto se debe entonces al tamaño de la, de la industria eh, de estos años eh, anterior a lo que luego se observa en la revolución industrial lo cual constituye una falla en su análisis eh, propia de los años como había dicho no eh, había un mayor interés obviamente en la productividad física y no en la productividad que se podría dar del valor es decir de espacios de tierra ¿no? la productividad de la tierra antes que de la productividad que se pueda dar de un bien, o un ser, de un bien específicamente ¿no? que antecedentes históricos también hubo eh, defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza a diferencia de los, de los, de los mercantilistas que decían que el oro y la plata creaban riqueza una balanza comercial creaba riqueza positiva desde luego eh, era, era, era favorable para, un, para una economía eh, mientras que entonces el comercio y la industria tan solo permitían la distribución de esa riqueza son simplemente actividades de distribución de esa riqueza Estas, estos otros sectores económicos ¿no? los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional mercantilistas favorecedoras del proteccionismo. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la escuela fisiócrata? Eh, primero establecen que la existencia de un orden natural la actividad humana entonces tiene que estar en armonía con las actividades de la naturaleza dejar hacer dejar pasar, es decir eh, procurar la mínima intervención o la casi nula intervención por parte del estado el mercantilismo había dado eh, paso a corrupción, chantajes, costos adicionales eh, en los funcionarios de gobierno y entonces eh, los fisiócratas planteaban que eh, más bien ahí había ineficiencia antes que la eficiencia que se podía esperar en el comercio internacional entonces están a, a favor de una mínima intervención por parte de los estados hacen un énfasis en la agricultura en el sector primario ¿no? la, la tierra es aquella que produce el excedente económico por lo tanto eh, generan impuestos o, o plantean impuestos a los eh, que disponen de esas tierras a los terratenientes no obstante también es importante mencionar que hacen un análisis importante de la interrelación de la economía es decir la interrelación entre el sector que eh, genera excedentes y los otros sectores que son distribuidores de estos excedentes de acuerdo a su punto de vista de qué forma la escuela fue válida o útil o correcta en su época una contribución un tanto indirecta podríamos decir que es la productividad pobre de la industria en Francia eh, al, al, al hacer énfasis solo en las actividades propias de la agricultura pues eh, eso da que haya una actividad pobre de la industria pero esa, esa poca regulación que se daba en estas industrias en estos sectores hace que eh, eh, luego se puedan desarrollar plenamente la agricultura producía grandes cosechas los granos eh, pues procuraron la acumulación la reinversión eh, las bodegas no es cierto los granos se podían de alguna manera acumular para épocas o eh, fases de, de producción en donde no hubiesen sido tan, tan buena la cosecha no es cierto entonces eh, eh, la agricultura produce esos esas eh, fases de acumulación de reinversión de aquello que, que produce. no se puede decir que generan obstáculos al desarrollo económico capitalista porque se enfoca obviamente en unas, unas Solo, un solo sector pero obviamente ese, ese, esa, esa contribución es indirecta porque luego pues, la manufactura y el comercio o todos los sectores se potencian mucho más la producción es más importante que el intercambio como fuente de riqueza como conclusión de lo que serían estos principios ¿no es cierto? producir es decir la tierra es mucho más eh, que el intercambio que se puede dar para favorecer la riqueza la pro prosperidad de un país hay eh, como contribuciones perdurables, eh, nos podemos dar cuenta que hay errores en las concepciones económicas. El, el considerar la industria como estéril, el comercio como estéril, eh, la generación de impuestos solo a los terratenientes, eh, pues son contribuciones indirectas, ¿no? son fallas de concepción que se dieron en esta escuela. En, es propia de, de, de la Francia agrícola de esos años, ¿no es cierto? Eh, los, no obstante, eh, los agricultores capitalistas son claves para el desarrollo de la economía francesa en esos años. Eh, los industriales y trabajadores emergen con preeminencia en el crecimiento económico, mientras que los agricultores comienzan a declinar. Eh, se observa más campesinos que empresas grandes, ¿no? La posibilidad de cobro de impuestos eh, se presenta también hacia los campesinos, pero en mayor cuantía que lo que hacen sobre los terratenientes. Eh, se ve en la sociedad como un todo y sus leyes hicieron una economía una, de la economía una ciencia social se puede destacar también el tablero económico de Kesney el eh, flujo económico y la contabilidad del ingreso nacional aparecen también unos iniciales análisis de lo que es la, re, la ley de rendimientos decrecientes eh, y se orienta mucho más el papel del gobierno en base al dejar hacer dejar pasar François kesney eh, como uno de los pensadores que contribuyó eh, a, esta, a esta forma de pensamiento nos dice que la circulación de la riqueza y los bienes de la economía se ajusta a un orden natural es eh, la, cómo se distribuye la riqueza y los bienes en una economía no es a través de leyes que crean los estados que crean los gobiernos, sino es más bien a través de un orden natural, un principio natural. Eh, este, esta contribución de Kesney es una eh, base macroeconómica para lo que actualmente se conocen como flujos circulares, ¿no? cómo circula el producto entre los diferentes sectores. El modelo de Kesney eh, analiza sobre todo tres clases, terrateniente, que son los agricultores y que son los comerciantes y manufactureros, y cómo se va reproduciendo este flujo circular a través de cada año ustedes lo tienen ahí al tablero económico y lo disponen también en sus, en sus textos bases pues aquí es importante destacar que primero esto es un, este es un modelo económico un modelo propio de esos años en donde ustedes tienen eh, como supuestos tres clases que es la clase productiva la, donde se genera el, el, el excedente económico el terrateniente que es el dueño de aquello y lo, la clase estéril los fabricantes y los comerciantes no cada quien interactúa con cada quien para obtener unos la producción de los agricultores otros para obtener eh, la producción de los fabricantes y los comerciantes y así la idea es que al final se genera renta no es cierto Ustedes pueden ver en la primera parte del tablero económico, se viene de rentas de periodos anteriores y asimismo entonces el flujo se va a generar para periodos futuros. ¿no? Lo interesante es la interrelación de la economía en esos años, donde ya se hace un primer análisis de cómo está interrelacionada la economía, ¿no? que es muy importante sobre todo para envases macroeconómicas. ¿no? Muchas gracias.